Hola amigos aventureros, quería enseñaros el parte del, del material, no parte, sino aquí está casi todo el material obligatorio que obligatorio porque obliga la organización a llevarlo, sobre todo para los que vayáis a participar en otras ediciones pues que veáis más o menos en qué consiste En primer lugar está una brújula que te obliga a la organización a que tenga una resolución entre 1 y 2 grados una manta de supervivencia que también conocen los amigos del SAMU un espejo de señalización esto la verdad es que no lo había no lo había visto nunca y es flipante o sea, al probarlo es alucinante lo lejos que puede llegar la luz del sol vale se supone que, pues, que se usa si, si te pierdes en el desierto o cualquier cosa así pues mira por este agujerito bueno, lleva aquí las instrucciones y haces señales para que te vean eh, la eficacia es increíble es impresionante una de las cosas que me sorprendió fue la, la bomba extractora de veneno. Hay un vídeo por ahí por internet que podéis ver su funcionamiento. No lo puedo enseñar porque necesitaría dos manos y en una tengo el móvil. Pero su eficacia es impactante. También es obligatorio por si te pica, supongo que yo que sé, algún, alguna serpiente o algo. Espero que no sea así. Otra cosa que te obligan es a llevar una navaja. Esta... Eh, la verdad es que corta como rayos como decía el cartel de la ferretería de, del padre de mi amigo Fernando un encendedor eh, también he optado por uno de gasolina la, una linterna o en este caso es frontal con pilas de con pilas de, de recambio 10 imperdibles te obligan a llevar 10 imperdibles también y el tema una loción anti mosquitos que como a mí no me pican los mosquitos pues he comprado esto que pesa poco, y, y nada, pues por llevar algo que no me vayan a decir que no lo llevo. Y poquito más, bueno, aquí también tengo el saco que compré, que el saco es bastante ligero, pesa solo unos 800 gramos, y sinceramente no sé cómo lo voy a meter todo en la mochila, que la tenemos aquí. Bueno, otra otra de las cosas obligatorias es el silbato, ¿vale? Pero en la mochila lo lleva incorporado, Voy a hacer una demostración. Y creo que sí, hay, hay, ¿qué más es obligatorio? No, no sé si... Yo no recuerdo nada más. Vale, Este es el... Esto no es obligatorio, vale. lo tengo aquí, que es el hornillo con el que voy a hacer... Con el que voy a cocinar. Y luego el combustible que llevo, que es combustible seco. Son unas pastillitas que ya compartí un vídeo con vosotros el otro día, que va muy bien. La mayoría del material, todo esto lo he comprado en ferreohogar.es que tienen todo el material, el espejo, la bomba, las pastillas, el horno, la manta, y, y la verdad es que es un precio muy económico, porque no lo encontraba en otro sitio. Nada, espero que, que os sirva la experiencia, sobre todo para, para los que hagáis la prueba otros años. Chao.